Vamos a empezar este taller de alimentación y lo primero de todo presentarme, yo soy Marta de Confederación Aspace. Lo primero, agradecer al Ministerio de Sanidad y a Fundación Solidaridad Carrefour eh, su apoyo para la realización de este programa en Confederación Aspace. Pues quería comentar muy brevemente eh, todas las acciones que hemos llevado a cabo en el último año sobre alimentación y derrucción en la Confederación. Hemos eh, elaborado una guía de recomendaciones para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Eh, que está disponible para quien quiera descargársela en nuestra página web hasta c.org. La hemos realizado con la ayuda de 38 entidades y gracias a un grupo de trabajo con profesionales de distintas entidades, profesionales de, de la alimentación. Y luego durante todo este 2019 hemos estado elaborando una guía de acompañamiento a las personas con parálisis cerebral eh, y de apoyo también para sus familias. Esta guía está en proceso y muy probablemente a principios de 2020 ya la tengamos editada y, y para poder descargarse también en la web. Eh, asimismo hemos realizado también acciones formativas encaminadas a ofrecer formación teórico-práctica en elaboración de alimentos texturizados. Eh, hemos dotado de un kit de equipamiento para la elaboración de alimentos texturizados a distintas entidades ASPACE. Y también eh, se han realizado, se, se han llevado a cabo distintos grupos dentro de nuestro programa Talentas Fase de intercambio de conocimientos sobre, sobre, eh, sobre alimentación y dilución. Y bueno, pues sin más voy a pasar a presentar aquí a, a las ponentes que hoy nos acompañan. Tenemos en primer lugar a Marta Pascual. Eh, Marta es médico rehabilitador, con formación y experiencia en los distintos aspectos que implica el apoyo integral a las personas con parálisis cerebral durante todo su ciclo vital. Es médico rehabilitador en Espace Vizcaya desde 1992 y nos va a hablar sobre evolución y texturizados. Cuando quieras, Marta. Ay... Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias eh, por compartir estos momentos que ya son casi de siesta en los que vamos a hablar de alimentación. Comer, sentir, vivir... La alimentación, indudablemente, es un proceso orgánico y fisiológico eh, a través del cual los seres humanos transformamos los alimentos en nutrientes. Nutrientes que nos sirven para, para vivir. ...para crecer, para movernos, para hablar, para pensar... ...pero también es verdad que delante de una mesa... ...nos gusta eh, disfrutar de sabores, de olores, de texturas... ...y por qué no, de una buena conversación, de una tertulia... ...porque en nuestra sociedad la alimentación... ...es además un hecho social del que disfrutamos y sentimos... ...por eso nos gusta distinguir entre nutrición y alimentación... La nutrición es el conjunto de procesos orgánicos que os decía antes que nos sirven para transformar los alimentos, que van desde la ingestión, la devolución, la transformación en el estómago y también la excreción. Y la alimentación, sin embargo, son todos los procesos de los que el ser humano nos acompañamos para conseguir los alimentos. Antes era la caza, ahora es ir al supermercado, preparar la mesa, eh, hacer la comida todas este tipo de actividades, es algo como más, más amplio. Las personas con parálisis cerebral, sobre todo aquellas que tienen más necesidades de apoyo por sus circunstancias físicas, motoras, de comunicación y también por muchos prejuicios que todavía no existen, no tienen una, suelen tener problemas para tener una alimentación ajustada. Y es frecuente que vosotros, personas que vosotras, familias, nos preguntéis ¿Por qué mi hijo tiene dificultad para tragar? ¿Por qué no mastica? ¿Por qué se trabanta cuando, cuando ingiere el alimento, ¿Y estará bien nutrido? Y sobre todo nos preguntáis ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos hacer que esto mejore? Y no tengo una contestación para esto porque son una serie de procesos los que producen estas situaciones de alteraciones en la alimentación. Indudablemente hay una lesión cerebral que ocasiona que al igual que el resto de la musculatura y de nuestras extremidades tengamos dificultad para mover y coordinar, también pasa a nivel orofacial y a nivel facial infantil. Esto además se imbrica con otras circunstancias. Puede haber también trastornos orgánicos. Vosotros conocéis esas denticiones mmm, raras, esas formas de morder abiertas, mordidas abiertas que se llaman. El mismo reflujo, el mismo estreñimiento que evita el apetito, influyen en la alimentación la incoordinación que os comentaba, los trastornos de la comunicación. Muchas veces no nos pueden decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, dame un poco más. Podemos encontrarnos estas dificultades y las dificultades que tenemos en el entorno, esos prejuicios de los que hablaba y sobre todo vosotros sabéis, hay personas que con las que comen mejor, con otras comen, comen peor, hay unos ambientes en los que se ponen muy nerviosos y no, no comen o al revés. Luego no hay una razón, es un conjunto de cosas en las que podemos incidir. La devolución es quizá una de las partes más importantes en todo este proceso de alimentación. La deglución supone el transporte del de alimento del exterior al interior de nuestro estómago y lo va a hacer de forma que además lo va procesando. Es, un, es una situación, la devolución, que nosotros no le damos mucha importancia. La hacemos automáticamente, casi no pensamos en ella. Pero solo os diré que aproximadamente al día 600 veces hacemos algún tipo de devolución de alimento o de saliva, que son más de 30 músculos los implicados en ello y son seis pares craneales los que intervienen en el que se ve una buena devolución. ¿Y todo por qué? Porque la faringe, donde se deglute, es una zona... Voy a señalarla. Bueno, la faringe es una zona muy delicada que supone la encrucijada entre, entre la vía respiratoria y la vía digestiva. Está muy junta, se hace falta una coordinación muy fina para evitar que el alimento, en lugar de ir a la vía digestiva y al esófago, nos pase a la laringe y a la tráquea. Y es ahí donde tenemos muchísimos de los problemas que hay en devolución. Sí que me hubiese gustado enseñaros las partes, pero no sé si voy a hacer otra vez. La devolución tiene varias fases. Una primera fase es la fase oral, es cuando los alimentos están en la boca. En esta fase lo que hacemos es masticar los alimentos, mezclarlos con la saliva y formar un bolo adecuado para que se vaya hacia atrás el, el, el alimento. En la fase oral es voluntaria y es consciente y nosotros la podemos parar, podemos dejar de ser masticar o podemos dejar de ensalivar. Pero llega un momento en el que aliment el alimento llega a la parte detrás de la faringe en la que ya es irreversible. Se dispara el reflejo de devolución y el alimento va hacia atrás. Y aquí entramos en la siguiente fase, que es una fase faringea. Se produce aquí en la faringe, es una fase automática y no voluntaria. Y la misión principal en esta fase es que el alimento pase al estómago y no pase a la vía aérea, cómo lo hace nuestro cuerpo, de varias maneras. Por un lado, se eleva el velo del paladar, nos para la salida del alimento hacia la nariz, si no, nos saldría por la nariz lo que comemos. Lo segundo que hace es eh, comprimirse, hacer unas contracciones para ir, eh, hacer que el alimento vaya avanzando a través de la faringe. Lo tercero que hace es la laringe asciende y la piglotis, que es una tapadera, tapa la vía aérea y nos impide la salida. Una coordinación excepcional. Miradlo, veis el movimiento, el amarillo es el alimento como va bajando, veis cómo baja la piglotis y cierra el paso de la vía aérea, y veis cómo la parte de paladar sube y tapa el paso de la vía esta es la, la cuestión. La última fase es la fase esofágica. Esta casi ni la notamos. Pero no la notamos Cuando trabamos un alimento muy grande y no tenéis la sensación de que os duele, que, que cuesta pasar, está pasando por el esófago y es la siguiente fase. Los trastornos en la devolución se llaman disfagia o devolución atípica. Y pueden ser en la primera fase, cuando no masticamos bien, cuando no movemos bien la lengua y mezclamos los alimentos cuando no ensalivamos y se nos va a salar saliva o pueden ser en la siguiente fase, en la fase faríngea que es cuando ocurren los atragantamientos eso que nos da la tos, empezamos a toser y a veces sacamos hacia afuera y otras no y ahí está el peligro Nosotros la disfagia la medimos en unos grados utilizamos unas escalas para que nos sirven para saber cómo está funcionando la persona qué tratamiento es el más adecuado y cuál es el factor, el pronóstico que podemos esperar, y sobre todo si nuestro tratamiento está siendo el adecuado. Hay muchas escalas, quizás las que más estamos usando en los aspaces es esta, la edad, que se llama el Sistema de Clasificación de la Alimentación y la Bebida. Tiene cinco niveles, se parece mucho al gross motor, que igual lo habéis oído una, alguna vez, que es un, el gross motor es el funcionamiento del movimiento. ¿Eh? Estos cinco niveles van desde una completa normalidad en el nivel 1 hasta el nivel 5 cuando hay tantas dificultades en la seguridad y en la eficacia de la alimentación que es mejor recurrir a otras técnicas que no es la vía oral. Esta otra que no veis es la escala que hemos estado utilizando hasta ahora, es la escala Duneir que tiene 7 niveles. Del 7 no hay ninguna dificultad, en el 1 son personas que tienen muchísimas dificultades para deglutir. Y por medio, el nivel 4, son personas que tosen cuando, cuando comen, cuando tienes alguna sospecha de, de alteración en la seguridad. Vale. Cuando nos planteamos cómo tiene que ser la alimentación de una persona, lo que pensamos es que principalmente tiene que ser una devolución segura y eficaz. Eficaz es que cumpla su función, que el alimento pase adecuadamente al estómago ...y se conviertan esos ladrillos que luego construyen nuestro cuerpo... ...que nos dan energía, que, que nos permiten crecer y que nos permiten movernos. Y segura es esta devolución que salva muy bien la fase faringea... ...la devolución, la, la devolución en la fase faringea y no se producen atragantamientos. Es decir, no hay paso de la vía eso, eh, digestiva a la vía respiratoria. Y soy un poco pesada porque es que es fundamental... Pero, también nos gusta que la alimentación sea satisfactoria para la persona y placentera. ¿Cómo lo hacemos? El tema de la alimentación y la devolución es un tema complejo. Como os decía antes, parece sencillo porque lo hacemos todos los días, pero es complejo. Luego, ni el diagnóstico ni el abordaje lo puede hacer una persona solemos recurrir, o nos gusta recurrir cada vez más, a equipos multidisciplinares formados por médicos especialistas en otorrino, dietética, nutrición, neurología, traumatólogos, y si también influyen, técnicos, fisioterapeutas, logopedas, las terapeutas ocupacionales y, sobre todo, vosotros, la familia y las personas afectadas tenéis muchísimo todavía que decirnos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, nos gusta hacer una entrevista con la familia y con la persona, saber cuáles son las dificultades que ellos tienen, si es que se les escapa la saliva, si es que no mastica bien, si es que tose o es que tiene muchas infecciones respiratorias. Son cosas que nos interesa saber, como qué tipo de elementos, le, con, con qué cuchara le dan de comer, qué tipo de, de agua bebe, etcétera. Luego hacemos una valoración clínica que tiene una parte de examen. ¿eh? Examinamos cómo es la cavidad oral, cómo se mueve, si mastica, si no mastica, si hay un reflejo de náusea, si hay un, un hipertono peyoral o, por el contrario, hay una hipo hipotonía. Nos gusta ver ese tipo de, de, de valoraciones. Y después recurrimos a pruebas diagnósticas. Una es una prueba analítica y otra son pruebas de imagen. La analítica es el MEC, la prueba del volumen viscosidad, que igual habéis oído en alguna ocasión. Esta prueba hace años no la introdujo el doctor Pérez Clavé en el hospital de Tarrasa, y se trata de probar con tres líquidos distintos, con tres volúmenes distintos, tres texturas distintas y vamos testando con cada una qué síntomas tiene la persona, si se le escava la, la bebida, si tiene tos, si le cambia la voz, si tiene algún problema que nos interesa saber para adecuar cuál va a ser la textura y el volumen más adecuado para que la persona eh, ingiera. Y luego hay dos pruebas de imágenes que son fundamentales. Una es la videoendoscopia y otra es la videofluoroscopia. La videoendoscopia seguramente lo habéis oído. Se trata de meter una pequeña cánula con una, con una cámara por la nariz, va hasta la zona de la faringe y se da de comer a la persona. Entonces vemos en directo cuando le das de comer qué pasa con la comida, dónde va, si pasa adecuadamente, si pasa muy rápido, muy, muy despacito... Y la videofluoroscopia es lo mismo, pero haciendo una radiografía. Hace una radiografía continua, como si fuese una película, y mientras vamos dando de comer a la persona en distintas texturas. Y vamos a ver en cada momento qué es lo que está pasando con ese alimento, dónde va. El abordaje también es multidisciplinar, os decía antes. Ya en la confederación, al elaborar la guía... Le identificamos nueve puntos que podían ser, que son ámbitos de abordaje en el momento de la alimentación. Son el control postural, las técnicas logopédicas, es decir, lo que trabaja el logopeda con la persona afectada, pues si tiene que desinhibir la zona oral, si tiene que estimular la masticación. Luego, otra cosa que se hacen son las maniobras de deglutación, aquellas maniobras que podemos implementar durante la comida para que facilitar que la persona degluta. Puede ser, por ejemplo, en qué posición tiene que estar el cuello para que esa persona degluta mejor dependiendo si tiene una hemiplegia de un lado o de otro. Puede ser una maniobra que se llama la de Mendelssohn, que ayudamos a que suba la laringe y coja el alimento que está bajando. Otras cosas que se hacen, también otros son mitos de actuación, es el, el, las actuaciones sobre el entorno, eh, pues la modificación de cubiertos, modificación de... Los, los platos, los vasos, todo aquello que necesitamos para que la persona coma mejor. Se modifica también la dieta, se modifican los alimentos y las texturas, que es de lo que vamos a hablar ahora. ahora y hemos determinado también en la guía de alimentación en dos eh, ámbitos de trabajo más que son el, la, el apoyo a la familia y el apoyo psicológico. En esos momentos, por ejemplo, en el paso a la gastrostomía, en lo que es difícil para las personas y para las familias dar ese paso. No puedo pasar a hablar de alimentos sin antes hablar de la postura. El doctor Meteller ya nos decía, hay que evitar esas posturas en posición de extensión de cuello porque la extensión de cuello es una autopista directa de la comida a la vía respiratoria. Luego intentar evitarlas, siempre ir a una posición neutra o a una posición de semiflexión. En cuanto a la adaptación de los alimentos, lo haremos siempre que sea posible en la vía oral. Eh, los alimentos que vamos a, a modificar eh, vamos a intentar que sean de fácil absorción, que sean dietas sencillas, que tengan eh, fibra para facilitar el, el estreñimiento y que tengan la viscosidad y la textura más óptima para la persona. La introducción de las texturas tiene que ser poco a poco y tiene que eh, guiar de alguna forma en la logopeda de los centros. Las adaptaciones que hacemos de los alimentos son tres, básicamente. Cambiamos el tamaño, es decir, los fraccionamos en alimentos más pequeñitos, modificamos su consistencia su textura o bien los enriquecemos o sustituimos. Los enriquecemos con módulos de los que luego os voy a hablar o bien los sustituimos por los famosos batidos. Para adaptar los alimentos hacemos dos cositas básicas o mezclarlos con sustancias que les dan más espesor, que cambien su espesor Podría ser un puré de patata o pueden ser los aglutinantes que hay allí en el mercado y lo otro que hacemos es fraccionarlos los solos pequeñitos pues utilizando la turmis la batidora, el robot de cocina, etc. Así, los alimentos que tenemos, tenemos alimentos en textura sólida que conocéis perfectamente. El trocito normal, el trocito pequeño, el aplastado y el triturado puré. Vamos a profundizar un poquito más. El puré Vamos, los Aspaces somos unos expertos en hacer purés. Los hacemos de todos tipos, consistencias y sabores. El puré está preparado para personas que no tienen masticación. Tiene que ser básicamente liso y homogéneo. Tenemos que evitar que haya eh, grumitos y cachitos y dobles texturas en los purés. El trozo eh, pequeño de fácil masticación es para personas que tienen una masticación media. Es decir, que mastican pero no lo hacen de todo del todo bien. Entonces, eh, el trozo blandito, muy blandito, se puede chafar con el, con el tenedor. El trozo más durito, eh, de masticación prácticamente normal, media, por así decirlo, eh, se corta con el tenedor. Pues puede ser un cachito de tortilla, un trocito de jamón de york que lo puedas cortar con el jamón, con el tenedor. Y es para personas con una masticación media. Y luego está el trozo normal, que es para todos los demás que tienen una masticación normal. Esta tabla es un poquito más compleja porque está uniéndonos los síntomas que tiene la persona, lo que observamos en ella, con la patología que se esconde por detrás, con la adaptación de los alimentos que tenemos que hacer. Como es mucho, he sacado un par de cosillas para que lo veáis un poquito más despacio. Cuando una persona tiene mucho residuo oral, es decir, que quedan muchos alimentos en la boca, que vemos que la, de una cucharada a otra la boca no se limpia, es porque hay una disminución, lo que ocurre es que hay una disminución en la movilidad de la lengua. Falla el disparo, el repliegue que la lengua hace hacia atrás y empuja los alimentos. Y entonces la solución, el tratamiento, sería engrosar los alimentos, hacerlos más huesitos. Si nos encontramos con una persona que tiene que hipersaliva, que tiene mucha cialorrea, por ejemplo, estamos hablando de que hay fa un fallo en la fase oral, el que os comentaba al principio, en la primera fase. Pero si además tose, sabemos que por lo menos la tose es un elemento defensivo. Sabemos dos cosas si tose, por un lado, que algo le está amenazando, que algo puede pasar a la vía aérea y por otra parte, que tiene un mecanismo defensivo. Entonces, vamos a buscar alimentos que son líquidos, pero yo aquí antes haría un, un MEC, una prueba de volumen de viscosidad, o bien antes de darle un líquido haría una bioendoscopia o una biofluoroscopia. La adaptación de los alimentos con los líquidos. Los líquidos tenéis que pensar que en cuanto más clarito Cuanto más se parezca el agua, más rápidamente va a pasar por la va faringea. Y si pasa rápidamente por la faringe hay más riesgo de que sea atragante. La coordinación tiene que ser más fina para evitar que el, que el líquido vaya a la vía respiratoria en vez de a la vía digestiva. Si hay algún problema de ese tipo, tenemos que espesar los líquidos. Y tenemos tres texturas um, básicas. La textura miel, la textura pudín y la textura néctar. La textura miel... La miel gotea, la vestura pudin es como más gruesa. Las gelatinas es otra, otra adaptación, conocéis muchas gelatinas, en principio empezamos a utilizar las que hay en el mercado, pero el problema que teníamos es que tenían demasiados azúcares y que luego en la boca se deshacían, se mezclaban con la saliva y aquello era, era imposible de hacerlo beber. Y pasamos, el siguiente paso que dimos fue pasar a las aguas gelificadas que hay también bastantes en el mercado o bien aguas que se pueden utilizar con espesantes que en este momento hay dos hay los espesantes tradicionales de almidón y los clear, que parece que aguantan un poquito más en la boca En cuanto a los aportes nutricionales están todos los módulos pues si a una persona le faltan proteínas o le faltan calorías pues hay módulos especiales que añadimos en sus alimentos y que les dan esos aportes que habitualmente ellos no tienen y luego están los suplementos alimenticios, son una serie de preparados que sustituyen una comida. No tienen por qué sustituir las cuatro o cinco comidas que hacemos al día, pero igual nos interesa que sustituyan el desayuno o que sustituyan la cena, depende un poquito de la persona lo que queramos buscar. Eh, la adaptación de los alimentos, ya cuando llegamos a los fluores, también buscamos que las dietas con purés sean ¿Sí, bastante equilibradas que no tengan trocitos, os decía antes, y que las técnicas sean lo más sencillas para prepararlos. Es importante que las batidoras o los elementos que piquen tengan una potencia de 500-700 vatios, si no, no vamos a conseguir buenos texturizados, buenos purés. Os decía también antes que el puré tiene que estar preparado para la persona en la viscosidad que necesita y lo que tiene que evitar es que tenga todo tipo de restos, es decir, que no haya dobles texturas, que no nos encontremos por un lado el líquido y por otro la estrellita de la sopa o el garbanzo, porque eso en la boca produce una confusión que las personas con afectación a estos niveles no pueden no deglutir. Pueden estos son una serie de alimentos que tenemos que intentar evitar tanto en los purés como en la dieta normal. Pues, evidentemente, evitaremos que haya espinas, que haya pellejitos, que haya hilos de, de carne o de pollo. Evitaremos los dulces, porque además de producir caries, pues que, es que no son nada buenos. Se intentan también evitar los elementos, todos los alimentos procesados, toda la bollería... Los mejillones están riquísimos, pero dan muchísimos problemas, por todos los pedillos es difícil triturarlos y si los tomas enteros son elementos que, muy resbaladizos. Los guisantes suelen producir dobles texturas, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos que, que procesarlos. Los helados, un helado normal, un granizado se puede tomar, pero un helado con trocitos de fruta es, un, es un, como un puré de doble consistencia que sería necesario evitar. Eh, alimentos como los quesos duros, muy secos, difíciles de triturar, son alimentos que tampoco nos gustan. Ya sé unos cuantos. Los frutos secos son peligrosos. En todo esto nos veíamos que éramos capaces de hacer muchos tipos de purés. Decía antes, en los aspases somos unos expertos. Nosotros hacemos puré de primero, de segundo plato, separados, juntos, depende, con consistencia gruesa, de consistencia fina. Pero dábamos cuenta que quizá eh, todo lo que era el tema de seguridad y eficacia podíamos llevarlo, pero dábamos dietas muy, muy monótonas, siempre muy parecidas, con sabores muy parecidos y la persona no terminaba ni disfrutando de la comida y muchas veces la terminaba aborreciendo. En eso estábamos cuando ya en Aspace Navarra hace aproximadamente cinco años introdujeron técnicas de cocina de alta cocina, de, alta cocina, de restaurante de alto nivel. ¿Eh? que eran el tema de los texturizados. Cuando hacen una texturización se trata de procesar la comida, pero manteniendo las características organoléctricas de los alimentos, manteniendo sus sabores, manteniendo sus, su color prácticamente, pero con unas, consiguen unas consistencias que nos parecen que son mucho más seguras. Yo los texturizados también los descubrí en Navarra y eso me decían las... Las ensaladas de lechuga, al final era un puré difícil de saber qué estabas tomando. Un texturizado te permite tomar la lechuga, el tomate, las aceitunas y el bonito de la ensalada, todo con su, con, con su correcto sabor y, su, y las consistencias que dan en, en la boca. Se hacen más atractivos para la vista, se hacen más atractivos para el gusto y sobre todo los texturizados pues a nosotros nos dan seguridad como técnicos. Os van a hablar ahora más despacito de los texturizados, pero es eh, una forma de procesar los alimentos en las que conservamos esas características organoléctricas. Y esto se, cons se, eh, se consigue con una máquina especial, un cúter emulsionador, que consigue hacer unos purés muy finitos, procesar mucho el alimento, pero mantiene el sabor. ...para luego cambiar la, las características y el espesor... ...seguimos utilizando aglutinantes... ...pero estamos usando menos que los que estábamos utilizando... ...y el truco de los texturizados... ...aunque la máquina y los aglutinantes son importantes... ...lo que es fundamental es la valoración previa de la persona... ...y sobre todo la coordinación con la cocina... ...los logopedas en este momento están invadiendo las cocinas... ...para trabajar con los cocineros... ...y saber qué es lo que vamos a hacer en cada momento... Desde cocina, las ventajas que le hemos visto a los texturizados, ya os he ido diciendo, ¿eh? conseguimos mantener su sabor, sus olores, ¿eh? ha disminuido el tiempo de preparación, eh, estamos disminuyendo el uso de aglutinantes, eh, los que utilizamos son más naturales, son los propios de los alimentos, son mismos líquidos. Hemos conseguido ajustar las raciones porque antes... Eh, cuando hacías un puré no sabías cuánto pescado y cuánto de patata iba en el plato de cada persona. Ahora prácticamente ya sabemos cuáles son las medidas que estamos dando. Mirad, esa es una foto, parecen unas almondeguillas, pero realmente es una especie como un pudin de, de almondeguilla, que tiene todo su sabor y su olor. La persona pues, ha conseguido mayor ajuste en la capacidad de glotoria, estamos dándole algo más seguro. Estamos diversificando su alimentación, estamos saliendo de los purés y les estamos ofreciendo los alimentos tal casi como son. ¿eh? Se está incrementando el disfrute de la comida y nuestras eh, compañeras pedagogas nos dicen que creen que incluso lo van a poder utilizar a nivel de educación. La texturización es importante, pero la texturización supone un trabajo en equipo. Os hablaba del trabajo multidisciplinar al principio para finalizar también. Tenemos que pensar muy bien entre todos, incluidas las familias, qué, es, qué alimento le vamos a dar, qué nivel de texturización requiere a cada persona y, y, en eso, y en eso seguiremos. Y nada, muchas gracias. Ya entrado. Raquel, nada, nos contará un poquito, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ahora quiero presentar a, a nuestra otra ponente, a Raquel Chasco. Raquel es diplomada en logopedia clínica, máster en logopedia escolar y tiene formación especializada en motricidad orofacial, en trastornos cerebromotores y en técnicas de alimentación. Es logopeda en Astacia Navarra desde 2012 y miembro del equipo de implantación de los texturizados en las entidades asmantes y hoy nos va a hablar sobre implantación de los texturizados en las entidades ASCAPE. Bueno, estamos ya. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Estamos encantados de estar aquí y de que nuestra ponencia pueda ser de utilidad. Vamos a, com a comenzar viendo un vídeo muy representativo de cómo era nuestra situación, cómo eran nuestros comedores hasta el 2014 y del cambio que se dio en ellos. Empezamos con el vídeo. Thank you. Bueno, pues este vídeo ha sido un poco representativo de lo que sucedía en nuestros comedores hasta el año 2014. Las adaptaciones que teníamos, sobre todo en, los, en la adaptación de la textura de los alimentos sólidos, no eran suficientes para que nuestros comedores se pudieran ofrecer una gran variedad de alimentos. Eh, teníamos unos, una lista de alimentos totalmente prohibidos en nuestros centros, como podían ser pues, las ensaladas, los espárragos, las legumbres... El poder comer una carne seca, únicamente carne, no mezclada con patata, convirtiéndolo en un turmis. lo mismo sucedía con unos pescados secos eh, y sobre todo con multitud de frutas que tienen dobles texturas. Entonces, bueno, eh, debido a ello, pues nos pusimos en marcha en un proyecto en aquel momento innovador, en el que Dirección, Equipo de Cocina y Equipo de Logoperas creyó desde el momento. Eh, el trabajo fue muy duro, eh, tuvimos un ensayo error continuo, pero bueno, al final, poco a poco, pues llegamos a, a conseguirlo. Sí que es cierto que las logopedas tuvimos gran ayuda, estuvimos liberadas durante un día a la semana, más o menos durante un mes, hasta que conseguimos llegar a la receta texturizada de todos aquellos platos que incorporaban nuestro menú del día a día. ...porque nuestro fin y nuestra meta... ...siempre fue el conseguir que todos nuestros chicos... ...en un comedor pudieran disfrutar del mismo menú. Un punto muy importante... ...y otro, otra meta muy, muy clara que teníamos... ...era que no queríamos que los alimentos se enmascarasen... ...queríamos que nuestros chicos fueran capaces de probar... ...sabores que no habían disfrutado nunca. Bueno, aquí veis una planilla... Es un documento que poco a poco eh, fuimos elaborando en la que clasificamos todos los platos que se ofrecían en nuestros menús. Los clasificamos por características similares, como podéis ver eh, hay diferentes columnas de alimentos, eh, aquí se ven seis pero hay un total de trece columnas diferenciadas. Vemos, podemos leer que hay patatas, eh, columna de pasta, columna de arroz, columna de pescados secos, pescados blandos, carnes eh, blandas, carnes guisadas, carnes duras, etcétera. Hay una serie bastante larga de alimentos. Y eh, consideramos que teníamos que, que, teníamos que implantar 10 niveles de texturizados que se ven en la parte baja, en los recuadros azules, en el que podemos ver, empezando de abajo de arriba. Podemos leer nivel 0, nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, hasta llegar al nivel 9. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hijos tienen problemas en disfagia, pero no lo tienen de igual manera. Hay gente que se atraganta con una legumbre, que se atraganta con una ensalada, pero no tienen ningún problema con un pescado blando. Entonces, bueno, para que conozcáis un poquito esta tabla y os, bueno, pues os hagáis un poquito a ella, porque después de la ponencia voy a seguir hablando de la misma, os comentaré, aunque no veamos la, toda la cantidad de columnas que tenemos de alimentos, os voy a explicar poco a poco cómo se van diferenciando. En el nivel cero, únicamente textu, texturizamos los consomés, las sopas. En el nivel 1, únicamente estamos texturizando las ensaladas, que es generalmente uno de los alimentos sólidos que comienzan a dar problemas en disfagia. En el nivel 2, en el siguiente nivel, únicamente texturizaríamos la legumbre, debido a que tiene una doble textura, es muy peligrosa la cáscara de, de, de una legumbre. En el nivel siguiente, ya agruparíamos el consomé, las legumbres, la ensalada y la fruta de doble textura. Y a partir de ahí iríamos progresivamente incorporando alimentos de más peligrosidad, o sea, de menos peligrosidad, perdón, a más peligrosidad, llegando a un nivel 9 en el que se texturiza absolutamente todo lo que se le puede dar a nuestros usuarios. Como podemos ver en la parte baja donde están todos los recuadros en azul, hay diferentes siglas hay un punto verde, hay letras M, letras A, y en esta planilla no se ve, pero en la que veremos a continuación sí, también se vea una sigla T. ¿Qué quiere decir esto? En las columnas de alimentos donde hay un punto verde, podemos saber perfectamente que una persona a la que le hemos podido adjudicar un nivel de texturizado 9, lo va a llevar texturizado. Pero... Eh, el, y, todo, y todos los alimentos como os he dicho, serán texturizados porque es el nivel de más gravedad en, dentro de la disfagia pero por ejemplo, si nos vemos o sea, si miramos el nivel 5 podemos ver que en la sección de patatas, en la que podemos meter patatas alioli patatas grisadas, todas las variantes ¿Te quitar el pendiente? a ver si puedo Ay, Vale, muy bien. Ya lo siento. Bueno, pues lo que os comentaba. Por ejemplo, en un nivel 5, podemos ver que en la columna de patatas tenemos una M. ¿Qué quiere decir la M? Lo pone abajo. Vamos a, ser, vamos a necesitar eh, adaptar esa textura de los sólidos mediante un masticador. No sé si sabéis lo que es un masticador. Una tijera de triple filo que puede llegar a cortar una carne dura tipo juliana. A lo mejor conocéis las tijeras de, de corte de, de especias que también son de triple filo, pues estas son un poquito más fuertes. Pero, por ejemplo, en el mismo nivel, en el nivel 6, podéis observar que en la columna de arroces hay una A, pues esa A será una A de aplastado. Únicamente aplastando ese alimento con el tenedor, ese usuario podría ser capaz de, de comerlo sin ningún tipo de problema. Aquí nos aparece un AT. Por ejemplo, en el nivel 2 podemos darnos cuenta que en la columna de varios, donde están metidos los anjacobos, las pizzas, los hojaldres, muchísimos platos que hasta no tener implantado los, en la comunidad texturizada eran, eran impensables, pues podemos, podemos ver pues que cuando no tenemos una disfagia muy, muy, muy, muy acusada, sí que lo podemos trofear tipo pequeño. Si tenemos una disfagia un poquito más acusada, podemos hacerlo con el masticador que os he comentado, pero si ya tenemos un nivel de disfagia bastante acusado, nuestros usuarios ya comen esos alimentos, pero los comen texturizado. ¿Vale? Seguimos. Bueno, hemos visto antes, creo que eran seis columnas, cinco columnas más y otras dos columnas, de postres y de otras y de otros, ¿eh? en el otro eh, viene muy bien porque cuando comenzamos con los texturizados, como os he comentado, lo que intentamos fue introducir toda, todos los platos que conformaban nuestro menú, integrarlos en esta tabla, pero poco a poco nuestros chicos nos han ido pidiendo nuevos platos. Poder comer un, jamón, un bocadillo de jamón serrano, poder cenar una hamburguesa, y esos platos en aquel primer momento, en el 2014, eran impensables. Entonces, hemos tenido que generar una serie de nuevas columnas de alimentos donde englobar y poder introducir todo aquello que nos van pidiendo. Está claro, antes nos decían, podemos comer esto, ahora que tenemos comida texturizada, ahora nos dicen, queremos esto. ¿Eh, Rafa? Queremos esto. Buscar la solución. Bueno, seguimos. Bueno, pasos que deben tomar las personas que quieren implantar en sus centros este proyecto. El primer paso sería tomar, eh, adoptar la decisión a nivel de, de dirección. Eh, deberíamos implicar y formar a todo aquel equipo profesional que, según... ...nuestro punto de vista son indispensables... ...en la implantación de este proyecto... Eh, ...debemos estar... ...inmersos en él... ...tanto dirección, equipo de cocina... ...equipo de logopedas... ...persona de atención directa o cuidadores... ...y para que... Eh, ...realmente se vean... ...ellos implicados y si quieran implicarse... ...hay que explicarles... ...que son imprescindibles en ciertos aspectos... ...de este proyecto... ...entonces la información a este equipo... ...es decisiva... ...segundo paso sería realizar una formación inicial... ...una formación inicial sobre texturizados... ...a todas aquellas personas de los centros... ...que queréis poner en práctica este proyecto... Eh, ...nos ha sucedido cuando se ha dado esta formación... Eh, ...que nos ha podido venir de un centro la logopera... ...y de otro centro únicamente la cocinera... ...y vemos que esas formaciones se quedan un poquito justas... Lo recomendable sería que este, esta formación la, la, la, ofre la, o sea, la ofreciésemos, los ponentes fuéramos logopedas y cocineros, pero con el fin de que la gente que fuera a esta formación también fueran los cocineros y los logopedas de ese centro. Se puede acceder a esta formación a través de confederación. Eh, esta formación tiene una duración de 12 horas lectivas teórico-prácticas, donde... Cocina va a salir con unas nociones sobre la devolución y la problemática que tenemos en nuestros centros en este campo y además las cocineras van a poder salir también de esta formación sabiendo texturizar. En la parte práctica nos parece súper importante y relevante que se texturice por lo menos un plato de cada una de esas columnas que os he explicado con anterioridad para que la gente salga con, con ganas y viendo que este proyecto es factible y que merece la pena. Otro tercer, tercer paso sería el adquirir estos equipos necesarios y las adaptaciones en cocina que son necesarias para poner en práctica los texturizados. Eh, la herramienta más esencial y más importante a tener, a tener va a ser el robot, robot tupé o un robot SAMIC. Eh, son unas trituradoras a, eh, de altas revoluciones que lo que consiguen es triturar cualquier tipo de alimento, transformándolo en una crema uniforme, pero con una cremosidad que no nos pueden ofrecer otro tipo de otro tipo de robot. Hoy por hoy, eh, trabajar en nuestra cocina, en la cocina de Espacio Navarra, sin un robot no, sin tres robots cupé sería impensable. Son una maravilla, hay que probarlos. Segundo equipo que sería necesario eh, es un abatidor, no sé si conocéis qué es eso, un abatidor al final no deja de ser una máquina que nos va a refrigerar en cuestión de muy pocos minutos un alimento procesado. Podemos meter un alimento caliente, en dos minutos es el alimento puede estar frío y poderlo meter en un frigorífico sin necesidad de que nos rompa un poco esa cadena de frío que se da en un, en un refrigerador. Pero desde el punto de vista de los texturizados es importantísima porque en cuestión de minutos podemos tener perfectamente conseguida la textura de cualquier plato frío. Plato frío me refiero a ensaladas y a todo tipo de frutas. Además eh, mantiene el grado de humedad de los alimentos y la textura que se consigue eh, cuando se texturizan estos platos fríos la conserva eh, 100%. El tercer elemento que sería muy importante mantener, tener en cocina serían las mesas calientes o los carros calientes. Su función va a ser la de mantener el alimento que ya está texturizado, pero siempre hablando de platos calientes, mantenerlo en su óptima temperatura hasta la hora de ser administrado o de ser conducido al comedor. En este caso sí que hay que, hacer, hay que recalcar que, ...que cuanto más tiempo mantengamos un alimento ya texturizado caliente en este armario... ...se puede ver modificada su textura porque al, es, al permanecer el plato en, a una temperatura de unos 60 o 65 grados... ...el porcentaje de humedad va a disminuir y la textura quizás no va a ser tan segura... ...como en el momento de, de elaborar el plato texturizado... Vale, aquí me voy a repetir un poco con mi compañera, porque el siguiente paso sería eh, la valoración individu individualizada de cada uno de nuestros chicos. Eh, hay que saber, hay que conocer eh, qué problemática tiene cada uno de ellos y hay que analizar eh, la textura en la que puede tomar un líquido sin que eso eh, produzca una falsa vía... Lo mismo que un alimento sólido, tenemos que saber hasta qué tipo de alimento, el alimento tiene que estar aplastado, troceado pequeño, triturado o texturizado. Para conocer este perfil de los usuarios, como ha comentado hoy anteriormente, eh, vamos a tener que realizar una prueba de volumen-viscosidad en el que nos va a decir claramente esa persona a eh, ¿Qué tipo de textura va, va a tener que tener aquellos, aquellos líquidos que toma? Eh, siendo una textura néctar, algo muy parecido a la textura, por ejemplo, de un zumo de melocotón o una textura miel, muy equivalente a, a la miel real o una textura pudding, que podría ser un yogur griego o un flan de queso algo que cogemos con la cuchara y tiene una consistencia bastante importante en el ámbito de los alimentos sólidos, es, empieza a ser ya todo un poco más complicado. Eh, deberemos valorar a cada usuario en sesiones individuales, sesiones que tienen que ser logopédicas, en el que vamos a valorar las, sus capacidades motrices en toda el área orofacial y además eh, tendremos que, tendremos que de detectar o examinar qué nivel de fatiga puede tener un usuario a la hora de de comer uno de estos platos sólidos vale, eh, algo muy importante para todas las logoperas de Aspace Navarra es que la presencia de las logoperas tiene que ser diaria en todos los comedores y tenemos que valorar el cómo eh, se administran todos los alimentos texturizados o con modificaciones de texturas y ver si hemos podido meter la pata porque es fácil meter la pata <risa> Una, um, otro tema sería el cuestionario de alimentación a las familias. Nosotras hasta ahora no lo hacíamos, pero realmente tiene muchísima importancia. Nadie mejor que una madre, un padre, o un hermano, nos va a decir con qué alimentos en casa generalmente se atraganta, con cuáles no se atraganta. Si sí, le doy una tortilla, pero se la aplasto de tal manera, la puede comer perfectamente. Nos van a dar muchísima información. Hay que tenerla en cuenta. Siguiente paso, sería la valoración del estado de la dentadura. Tener una buena dentadura, tener faltas de piezas dentales, va a va influir directamente en el proceso de la alimentación. Por lo tanto, personas con, con falta de bastantes piezas dentales que no tengan problema en disfagia, tenemos que pensar que, es, que la alimentación texturizada nos está abriendo también un gran camino. Quizás en pescados secos, carnes duras... Pues eso, pues van a ser de gran ayuda en personas con falta de tizas dentales. ¿Sí? Bueno, proseguimos. Vale, siguiente paso. Tendremos que determinar en qué nivel se encuentra la persona con disfagia. Nosotros recomendaríamos que se tomara como referencia la tabla que os he presentado antes, donde aparecen los 10 niveles de textura y los 3, las 13 columnas de tipos de alimentos, y englobásemos a cada usuario en cada nivel. Este, este, este documento que veis aquí es el documento que nosotros en Navarra pasamos a cocina una vez que ya hemos dicho en qué nivel colocaríamos a uno de nuestros chicos o a otro. ¿Por qué? Porque es una planilla muy visual que en cocina puede ayudar muchísimo en la organización aparecería la planta, por ejemplo, donde estuvieran los diferentes usuarios con su nombre, su tipo de dieta, si es basal, si es una dieta hipocalórica, colesterol, hipercalórica, lo que fuese. Y en la siguiente columna nos aparecerá el nivel de texturizado donde lo hemos englobado. Y es una planilla muy visual. Dependiendo del número de usuarios del centro, pues es posible que no necesitéis 10 niveles de texturizados como necesitamos nosotros. Nuestra tabla está personalizada a las características y peculiaridades de, nuestra, de nuestros chicos. Por lo tanto, si tenéis eh, menor número de usuarios, si las eh, características o lo que las peculiaridades de, de cada chico hace que no tengáis mm, un abanico enorme de, de necesidades, ¿Por qué, ¿Por qué tener 10 niveles de texturizado? Pues quizás para comenzar, para implantar este proyecto podríamos empezar con 3. Y poco a poco, cuando nos vayamos haciendo a esta implantación le quitemos el miedo, tanto logopedas como cocina como demás, pues iremos adelantando e iremos sum sumando niveles de texturización. ¿De acuerdo? Siguiente paso, sería contactar con personas sanitarias que se dedicaran al área de la disfragia de los centros cercanos a nuestros centros. ¿Por qué? Porque al final nos van a poder orientar, sobre todo orientar a las familias a la hora de poder pedir una prueba, la prueba que ha comentado antes Marta, una videofluoroscopia. A veces es muy complicado saber a qué personal nos tenemos que dirigir para solicitarla. Tenemos sospechas, por ejemplo, en el centro, las logopedas sospechamos que tienen una serie de falsas vías, falsas vías nasales, falsas vías traqueales, falsas vías faringeas, pero es una duda, realmente intuimos que hay un atasco, pero no lo podemos cerciorar. Si tenemos una duda, podemos derivar a un usuario a que realice una videofluoroscopia, pero en muchísimas comunidades autónomas es muy complicado saber qué persona o qué médico nos va a derivar a este especialista, ¿vale? Porque es importante también contactar con personal, del, eh, con personal sanitario? Porque a veces parece mentira, pero nos resulta complicado también que nos receten espesante o nos recetan el espesante y no nos están explicando cuánto espesante deben de tomar. ...no por dar a una persona mucho excesante... ...estamos favoreciendo su devolución en líquidos... ...quizás estamos cometiendo un gran error... ...de acuerdo... ...otro punto que sería muy importante... ...que, tam... que, tam... que nos dieran a conocer el personal sanitario... ...sería el tema de... de pautarnos el modo... ...en el que estas personas con graves problemas de disfagia... ...pueden tomar la medicación... ...a veces nos recetan unas píldoras así de grandes... Tiene problemas de deglución, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo vamos a administrar esa medicación? Necesitamos ayuda por parte de estos médicos. Siguiente paso, sería, eh, bueno, aparte, perdonadme, eh, aparte de contactar con este personal sanitario, necesitaríamos también la colaboración de odontólogos y, nu y nutricionistas. Odontólogos, ¿por qué? Muchas veces lo más sencillo ante una muela que no está en muy buen estado es estirparla. Pues tenemos que hablar con ellos para decirles que una buena salud bucodental va de la mano con un buen proceso de deglución. Cuantas menos piezas dentales tengamos, mayores problemas vamos a tener a la hora de deglutir. Y también una colaboración con los nutricionistas, porque tienen que ir con nosotras de las manos, con el grupo de logopedas. Nosotras podemos texturizar los platos que, que conlleven ese menú, pero nuestros usuarios pueden tener una dieta hipercalórica hipocalórica, colesterol, demás nos tienen, que nos tienen que asesorar en qué tipo de alimentos tenemos que darle para que esa dieta sea rica y equilibrada y no nos excedamos en aporte calórico ni nos quedemos justos el siguiente paso sería planificar la instauración de los texturizados en nuestros centros vale eh, Siempre va, a depender, siempre va a depender de los medios que tenga el centro, de si tienen o no tienen maqui la maquinaria que, de la que hemos hablado antes. Eh, también de, de las necesidades de las personas, de, de las peculiaridades de las personas de nuestros centros. Pero sí que desde España Navarra os recomendamos que si el número de usuarios que tenéis no es excesivamente grande, podemos comenzar a trabajar con un trabajo manual, ayudándonos únicamente de un Excel. ¿vale? Pero si ya tenemos muchísimas personas que necesiten adaptaciones en textura, sí que sería necesario tener un programa informático en el que pueda, eh, se, pueda, se pueda introducir qué tipo de dieta tiene el usuario, eh, qué nivel de texturizado precisa, si es alérgico intolerante y muchísimas cosas más. ¿Para qué? Para evitar errores humanos, porque se dan. ¿De acuerdo? Y como se dan estos errores humanos, nosotros como recomendación os diríamos lo siguiente. Al principio deberíamos texturizar aquellos alimentos que lo requieran el mayor número de los usuarios que tenemos en los centros. Como segunda, como segunda recomendación sería pues, que convencéis a texturizar los alimentos fríos. ¿Por qué? Porque... A lo mejor no tenéis el abatidor en un primer momento, pero si elaboramos los platos fríos con un, con un día de antelación, nos bastaría con un frigorífico. Podemos texturizar las ensaladas, la fruta de víspera, y al día siguiente, antes de ofrecérselo al usuario, comprobar que la textura es idónea y en caso de que no lo fuese, pues podríamos sustituir ese plato por otro. Y otra recomendación muy importante que os hacemos por experiencia es que si tenemos usuarios que, por ejemplo, tienen alergia a algún tipo de fruta, texturicéis todas las frutas menos esas. ¿De acuerdo? Si tenemos un usuario alérgico a la piña y otro usuario alérgico a la fruta o ya a la fresa, tenemos un abanico de oportunidades sin utilizar esas dos, esas dos frutas. ¿Sí? No puedo. Acabar ya. ya. Bueno. Bueno, lo más importante en el siguiente paso eh, sería pues. Eh, tener presente a la persona y a su familia nos da la sensación que bueno, que una persona que no puede comer de todo, va a pasar a comer de todo con la comunidad descurizada, por lo que va a estar feliz pues a veces esto no sucede y se debe dar de realizar un seguimiento psicológico en caso de que la persona lo requiera ¿vale? en el servicio de comedor aspectos a tener en cuenta y muy importantes la presencia diaria de las logopedas tiene que ser continua para asegurarnos de que las pautas se cumplan. Otro segundo punto importante sería que el, todo el personal que esté en nuestros comedores dando de comer a nuestros chicos con problemas de disfagia tuvieran conocimientos en pautas de alimentación y supiesen perfectamente leer todas esas planillas que las logopedas hemos colocado en los comedores, que no son muchas. Una sería eh, la planilla con los niveles de texturizado. Otra sería un mantel de... Un, bueno, nosotros les llamamos manteles de comedor, en los que las pautas de alimentación serían siempre muy visuales y de muy fácil comprensión. Como nos dice la pantalla, en estas planillas aparecerá el nombre del usuario, el tipo, el nombre del usuario, su imagen, su foto, su dieta... Si es dieta basal, hipocalórica, además, si necesita, si necesita un nivel de texturizado, aparecerá el número con el texturizado, aparecerán las alergias, intolerancias, cómo se le debe administrar la medicación y todas aquellas posturas técnicas, o sea, posturas de ayudas técnicas que nos han sido dadas por una terapeuta una terapia ocupacional. Estas pautas siempre tienen que estar eh, actualizadas. Estas serían las planillas tipo. Son unas, eh, unas, eh, unos documentos impresos en A4 eh, plastificadas y que siempre se colocarán sobre la mesa al lado de cada usuario ¿Para qué? Para que todas las personas que den de comer a nuestros chicos sea personal en práctica, sea personal nuevo, sea personal de sustitución den de comer de igual manera ¿Eh? Podéis ver que la, el, el primer ejemplo es una dieta hipocalórica con un nivel eh, de texturizado nivel 4 y que, claro, como tiene un nivel 4 y no todos los alimentos van a ser, estar, van a ser texturizados, abajo veremos una, una, un recuadro en azul en el que nos va diciendo qué adaptaciones en texturas se tienen que hacer en el resto de alimentos que no se les va a administrar texturizados. Otro ejemplo sería el que tenemos al lado. ¿Cuánto me queda? Ya. Claro. parece? Sí, si no, no da tiempo a raza. No, bueno, importantísimo, me están diciendo que tengo que acabar, que estamos con el tiempo muy justo, por lo tanto, voy a hacer un resumen cortísimo y doy paso a Rafa. Muy importante, y no quiero marcharme sin decir esto, que el trabajo entre logopedia y cocina tiene que ser bilateral y primordial. Tiene que haber siempre una comunicación directa y ni ellos hacen el trabajo sin nosotros ni nosotros sin ellos. Es una parte muy, indis bueno, indispensable. Hay que motivarlos a todos los cocineros. Es muy fácil decir lo que no hacen bien, pero la gran mayoría de las cosas las hacen fenomenal. Por lo tanto, motivarlos, porque sin ellos este proyecto se va a pique. A partir de aquí, eh, bueno, os quería comentar algo sobre el proyecto de I, +DI, pero creo que no me va a dar mucho no me da, no me da tiempo. Por lo tanto, acabo diciendo que gracias a este proyecto de I, +DI, hemos conseguido crear una una ATP en la que hemos volcado todas las recetas conseguidas gracias a estos robots cupé de gran capacidad y gran cilindrada y los hemos, eh, los hemos adaptado a, a robots caseros tipo la Thermomix. ¿Por qué? Porque había una demanda grandísima dentro de las familias a la hora de que niños, por ejemplo, que están en el Colegio de Educación Especial comían texturizado sin ningún problema primero, segundo y postre y disfrutaban del mismo y llegaban a casi se negaban a comer los turmis que sus padres con tanto cariño les preparaban por lo tanto hemos creado esta app en la que hemos volcado todas las recetas como os he dicho a recetas termomis y es muy sencilla de ver se filtra bueno, esto va a una velocidad, yo lo explico para no perder tiempo. Podemos elegir, una vez que entramos en la app, qué tipo de alimento queremos cocinar. Si queremos un, un, un alimento de primer plato, de segundo, de postre, de entre meses. si queremos el plato frío, lo queremos caliente. Una vez que en el buscador decimos lo que queremos, nos aparece, por ejemplo, el gazpacho. Nos da la opción de decir cuántas personas queremos, para cuántas personas queremos cocinar el gazpacho. Estamos hablando de una opción para casa, que somos los padres y cuatro hijos. Pues pondremos, queremos el gazpacho para seis personas. Después nos preguntará qué número de dietas texturizadas queremos dentro, dentro de esas seis. Pondríamos, pues quiero dos. Eh, la APP automáticamente nos dice la manera en la que tenemos que elaborar el gazpacho la cantidad de alimento que nos hace falta para texturizar y la parte de alimento que no hay que texturizar. Y nos dará la receta, tanto del plato normal como del plato texturizado. Pues pudiendo llegar a que suceda en casa lo mismo que sucede en Navarra en nuestros comedores. Todos comer lo mismo. Y bueno, y no me dejan hablar más. Seguiría un rato, pero, pero no puedo. En las Navarra estamos encantados con el proyecto, creemos que es un proyecto que hay que ponerlo en marcha, sobre todo por nuestros chavales y os animamos a todos. Es factible y en Navarra pues estamos para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias Raquel. Y bueno, vamos a dar paso ya a Rafa. Lo vamos a presentar. Rafa está en Astras de Navarra desde los cuatro años de edad. Desde el 2014 la comida texturizada ha jugado un papel muy importante en su día a día y así nos lo va a contar a continuación. Es una persona muy activa y entre sus aficiones destaca el deporte. Desde los 15 años pertenece al equipo de Bocha de Navarra. O sea, le gusta salir de fiesta con los amigos y disfrutar de la buena comida. Pues venga Rafa. Mm. voy a nadie a todos y a todas. Y mi a comienzo, como la de solo mi compañera y compañera la base clavada usanía y un salario, eh, la tucía,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 lugar donde vamos a ir a comer. que le equivoco a mí mismo, a mí mismo. Aquí, aquí, a mí paso a un puta, lío, que hemos preparado para que... Por ahí, verlo, que ha supuesto el cambio, que la alimentación de que él, oh, que ¡Bravo! ¡Rafa! Qué Nuestro vídeo, Rafa. Nuestro vídeo. Mira, mírate. Mírate allá. La pantalla. Levantamos la mano, así. <risa> ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Espero que os haya resultado interesante este taller. Y desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Nos gustaría poder tener muchas preguntas y seguir hablando sobre este tema. Pero no hay tiempo, entonces os invitamos a todos si queréis asistir a la exhibición que hay ahora de Deporte Adaptado que ha preparado para todos los que queráis ir. Gracias.